Eh, vamos a, con este video, cerrar el curso. La idea es que vayamos pensando en qué tipos de, de roteros se pueden llegar a construir. Eh, en la bibliografía hay algunos ejemplos de ello, que sobre todo tienen que ver con posibilidades de hacer intercambios y juegos de tiempo, memoria, intergeneracional, eh, transgeneracional, eh, mapeos del deseo, prospectivos sobre problemas eh, actuales del pasado, pensados su futuro, y bueno, relaciones prácticas, conflictos, relaciones sociales. Eh, además de esto, siempre se puede pensar en innovar en muchísimos otros ejemplos de derrotero que impliquen temáticas de taller. Creo que las posibilidades son infinitas. Eh, es, me parece importante pensar y siempre tener presente que eh, la fotografía social va a abonar un espacio de intertextualidad donde dinámica de los cuerpos, eh, las relaciones de poder y asimetrías, eh, el, la dinámica propia de trabajo que tengamos intergrupal o grupal los mapas en sí mismos, los significados, los límites, las omisiones, las centralidades que podemos encontrar, la presentación en la discusión final, la relevancia que otorgan a determinados objetos y situaciones los cartógrafos sociales y las posibles continuidades que se le dé a esta cartografía en procesos abonados en territorios de textura, bueno, eh, más reales y concretos, y en las dinámicas en las cuales está inserto este proceso que estemos trabajando de cartografía social, ya sea tanto educativo como de intervención o este, para propiciar un proceso que queremos desarrollar en una zona determinada. En fin, eh, para todas estas cuestiones me parece que hay que tener presente la idea de que la experiencia de la cartografía social nos presenta ante un devenir. Es decir, esto en un sentido similiano, en la idea de pensar que todo el proceso de producción cartográfica, de intercambio de experiencias, del ¿sí? proceso de, de planos comunes puestos en juego para producir una nueva, una, una, una otra realidad sobre la cuestión que estemos trabajando, puede entrar en procesos complejos que a veces son anónimos de transformación comunitaria. Es decir, pensemos a la cartografía social como un trabajo más dentro y en el marco de subjetividades muy fuertemente eh, rígidas en un contexto social cualquiera que vayamos a trabajar, donde esto nos va a abrir la experiencia con el otro, pero probablemente genere muy pequeños cambios también en el otro eh, a la visibilidad de lo inmediato. Tenemos varios ejemplos, eh, hay ejemplos de, tanto en pequeñas localidades como en ciudades donde hemos trabajado, donde estos procesos de cartografía social han desembocado luego en procesos de transformaciones sociales que ya venían dándose por otras vías. Eh, lo que pensamos es que cartografía social empuja, colabora, da un pequeño también incentivo a esos procesos de transformación. Es una pieza más de un dominó en la cual muchos otros eh, métodos, muchas otras técnicas, muchas otras maneras de hacer transformación entran en juego. Por supuesto quedamos a disposición para seguir trabajando, para acompañar cualquier proceso que tengan intenciones de llevar adelante y Ya que les agradezco muchísimo haber hecho este curso y esperamos encontrarnos nuevamente en una próxima oportunidad para seguir profundizando un poco más. Un abrazo para todos.